a todos y todas. Eh, hoy tenemos con nosotras y nosotros a Quique Villalobos, no es la primera vez que disfrutamos de su presencia porque ya lo tuvimos en Global Challenge el año pasado y nada pues aparte de un gran activista, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y hoy nos trae una charla seguro que muy interesante sobre estigmatización, aporofobia y migraciones y en la que os invitamos a participar y, y nada así poder charlar entre todas y todos. Muy bien. Pues, pues muchas gracias, Bea. Eh, bueno, muchas gracias a Bea por la presentación y también a Ogawa por, eh, por invitarme a, a participar en, en el Global Challenge. Eh, el año pasado estuvimos hablando de crisis climática porque yo vivo en, en un barrio de, de la periferia de, de Madrid, eh, en una de esas zonas de la ciudad donde se acumulan las industrias o las, o las instalaciones de gestión de residuos y cómo eso pues nos, nos influye a, tanto en nuestra forma de vivir y nuestra salud como también en la forma en la que nos ven eh, el resto del mundo ¿no? eh, y en cierto modo pues esa relación ¿no? que, que hacía el año pasado pues ahora la voy a intentar también eh, hacer en relación con una situación que, que a todo el mundo nos está afectando un montón, que es lo que, como podéis imaginar, es lo relativo al, a la COVID y, y cómo esto pues, está señalando y, y sí estigmatizando a, a, todas, a toda una serie de personas, a unas zonas de, de la ciudad de Madrid, pero también de, de la región de, de Madrid. Voy a intentar trasladaros algunas ideas de, de, de lo que nos viene sucediendo en los últimos meses y, y voy a intentar hacerlo con el, mejor, con el menor pesimismo posible. Y, y lo digo con mucha claridad porque si hay algo, si hay algo que ahora mismo nos puede estar eh, agobiando casi tanto o más que que la COVID y sus consecuencias es el pesimismo. Ante la, la idea, la situación de que, ¿no? la percepción de que no tenemos salida, ¿no? De, que, de que el futuro está excesivamente condicionado y dificultado por, por, por esta pandemia. ¿no? Como os decía, yo vivo en, en el ensanche de Vallecas, en un trozo de, de esa gran Vallecas que un día fue, eh, municipio independiente de Madrid, que fue un municipio importante en Madrid, era cabeza de partido, tenía toda clase de, de cosas interesantes, llegó a ser identificada, señalada o, o digamos que reconocida por la realeza de entonces, por la nobleza, por, por, incluso, por, incluso por el rey ¿no? Carlos IV. Eh, como un sitio importante, por lo que aportaba a Madrid. Era tenida en cuenta, era un sitio importante, interesante. Y sin embargo, con el tiempo, como ocurre también en la historia, pues entre, entre el lugar en el que está y, y aquello que tiene, pues eh, ha ido acumulando toda una serie de estigmas de los que parece como que nos cuesta salir. Y todo ello, pese a que precisamente Vallecas, si algo tiene, es una personalidad propia de orgullo, de autorreconocimiento de, de su importancia, de lo que, del interés que podemos tener, de lo que podemos generar, y sin embargo, ¿no? eh, sigue siendo perceptora de demasiados señalamientos. Solemos decir la gente que vivimos en Vallecas o que viven en Villaverde, en Usera, en el sur y en el este de la ciudad de Madrid, que cuando ocurre algo malo y sale en la tele, nunca se les olvida decir dónde ha ocurrido, ¿no? es decir, si ha habido un robo ha habido un asesinato o ha habido un problema, enseguida sale eh, el, el, que, el que ha ocurrido en Vallecas o en Villaverde, eso no es frecuente que, que se señale. Y sin embargo, si ha habido un atropello o un asesinato en otro lugar de la ciudad, casi siempre queda la cosa como que, que simplemente ha habido un robo o un asesinato, ¿no? Y no importa tanto en dónde ha sido. Bueno, pues esto, que es, una, es un mero ejemplo, eh, ahora mismo lo, lo podemos estar... Viendo con demasiada frecuencia en, en la atención que se le está poniendo a, a la COVID. Cuando este verano estaba todo el mundo más o menos tranquila, ¿no? todo el mundo estaba tranquilo de, pues de la pandemia, estábamos, de, vamos a decir, de vacaciones, ¿no? empezaban ya a señalarse desde los medios de comunicación y de ciertos gobernantes el que la COVID estaba siendo un poco problemática en los barrios del sur. Y hasta se decía, se aconsejaba, se pedía, se rogaba ¿no? casi el que la gente no saliese de sus casas, que fuera comedida. Y, y aquí es donde voy a empezar un poco la parte más de, de ese señalamiento eh, y su relación con esa porofobia que, que comentaba Bea. Se empezaba a decir que es que la forma en la que tenemos de vivir las personas que vivimos en el sur y en el este de la ciudad, facilitaba la expansión del virus. Que éramos más proclives a, a contagiarnos y a contagiar. ¿Y a qué se referían? Pues a algo que seguramente las que estáis aquí, los que estáis aquí, pues lo tenéis hiper claro Sois además de todo esto jóvenes. ¿no? Yo me imagino que, que las que estáis aquí, los que estáis aquí, eh, a poco que viváis en un sitio un poco más señalado pues además de estar ahí sois jóvenes y, y ahora mismo llevaréis ¿no? una espada de Damocles encima ¿no? porque ¿qué es lo que hacen los jóvenes? ya lo sabemos todos irse de farra, drogarse ¿no? llevar mala vida ¿no? ese estigma está cayendo mucho ¿no? ahora mismo en, entre la gente joven como, como si fuese lo único que hace la gente joven, o como si eso solo lo hiciese la gente joven. Pues, en este mismo sentido, era un poco lo que se vino a señalar respecto de la gente que vive en las zonas más deprimidas de la ciudad de Madrid y de la región de Madrid. Todos los estudios que, que se han ido publicando en estos últimos años... Eh, identifican que en Madrid podríamos pintar una especie de diagonal que iría desde el suroeste al noreste ¿no? y todo lo que hay por debajo de esa diagonal sería la zona de Madrid donde la gente tiene peor renta, menor esperanza de vida, peores viviendas Eh, ¿Se ha dejado de escuchar o soy yo la única que no escucha? Kike, no Quique. sé si. No, no, yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. dejado de oírle. Hemos perdido, Kike. Y tienes el, tienes el micrófono puesto, ¿no? Sí. <risa> Igual si lo desconecta y lo vuelve a conectar. ¿Me, ¿me oís? Ahora vale, perdón es que yo sí os veía os veía en movimiento pero debe ser que el que me había congelado era yo, ¿no? Eh, o algo así eh, ¿me oís entonces? sí, no, pues estaba contándoos lo de la diagonal, no sé si, si hasta ahí me habéis escuchado ¿no? sí, un poco bueno, pues os decía que, que un poco en broma y un poco en serio decimos que si cogemos el, en el centro de Madrid eh, la línea 1 de metro o u otra línea de metro de las que van hacia, hacia nuestras zonas de la ciudad, vamos perdiendo un año de vida a medida que nos vamos acercando a, a nuestros barrios. Y esos son los datos que, que tenemos, que a medida que nos acercamos a, a ciertas zonas de la ciudad, la gente tiene... Eh, un año, dos años y hasta y, y donde yo vivo tenemos hasta casi cuatro años menos de esperanza de vida. ¿No? Y eso tiene que ver con infinidad de cosas, tiene que ver con, con nuestras condiciones de vida, no con nuestra forma de vivir. No sé si me explico. Eh, yo no tengo menos esperanza de vida porque lleve una vida menos sana que una persona que vive en el norte de la ciudad. Sino que tengo menos esperanza de vida porque en mi barrio hay más emisiones tóxicas o mis vecinos tienen menos esperanza de vida porque trabajan en un andamio, porque trabajan limpi limpiando suelos, porque son las personas más expuestas a, a cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de, de situación perniciosa ¿no? para, para la salud. Bueno, pues esto que es tan fácil de entender y que es lo que en realidad marca la diferencia entre la igualdad y la equidad, es lo que en Madrid no se está haciendo bien. Eh, el otro día hablando con Iziar, Don Gagua me decía que había visto un vídeo que al final se había viralizado y bueno, que, que no era mi intención que se viralizase porque yo no sabía ni que me estaban grabando. ¿no? Estaba haciendo una intervención en una comisión de la Comunidad de Madrid, precisamente una comisión sobre sobre el rescate, ¿no? de alguna manera, de, de la situación de la COVID y les, ese mismo día eh, la Comunidad de Madrid estaba decretando confinamientos selectivos en, en la ciudad y en la región. Y lo que nos estaba diciendo, al fin y al cabo, nuestro gobierno eh, regional era que, que la gente que vivimos en ciertos barrios podemos ir a trabajar pero cuando luego se acaba el trabajo, nos tenemos que venir a nuestra casa y meternos en casa. Se le estaba diciendo a vecinas mías que su trabajo es ir a otra parte de la ciudad a sacar, a llevar a los hijos de, de personas con, con más renta al parque, que podía ir a, al barrio Salamanca y llevar a los hijos de alguien al parque del Retiro, a que estuvieran en un entorno saludable, pero que cuando luego volviese a su casa, no iba a poder sacar a sus hijos al parque y no iba a poder disfrutar de su tiempo libre en el parque. Y sin embargo, si les llevaba a una casa de apuestas, sí iba a poderles llevar, porque las casas de apuestas sí estaban abiertas. Entonces, no sé si... me imagino que me estaréis entendiendo, no? Es decir, en el, en el fondo eh, y ya me voy a meter un poco a no ir tan a lo concreto, un poco generalizar, pero para poder ir ordenando un poco lo que os estoy diciendo. Eh, la COVID, como cualquier, cualquier situación, vamos a decir, catastrófica, de crisis, lo que está generando es, sobre todo, sobre todo, incertidumbre. En todo el mundo, en la clase política, los primeros y en la ciudadanía también. Y como cualquier cosa que viene en este plan de hacer daño, viene sin libro de instrucciones. Y eso hace que, que la gente no esté siendo capaz de reaccionar convenientemente. Deberíamos estar con la atención puesta, como se ha venido diciendo, en no dejar a nadie atrás deberíamos estar con la atención puesta en escucharnos, en coger las mejores ideas, en intentar aplicar lo que mejor sabemos hacer a las situaciones más difíciles que nos habremos encontrado en nuestra vida. Todas las personas que estamos aquí somos las nietas, los nietos eh, de la gente que pasó por una guerra civil en nuestro país no hemos vivido una cosa similar, no hemos vivido una crisis como aquella. Y sin embargo, y salvando las distancias, y ojalá eso nunca vuelva, la situación actual en la que estamos es lo más parecido al sentimiento de desesperación, de abandono, de falta de herramientas, de opciones, de soluciones para poder afrontar la vida cotidiana. Y a estas alturas deberíamos haber aprendido ya que la mejor forma de salir de los problemas más graves es el estar juntas, unidas y con la mano tendida todo el día a intentar atender los problemas primero de las personas que más lo necesitan. Y segundo, intentar salvar al conjunto. Vivimos en un mundo excesivamente competitivo y lo, debe, y lo llevamos demasiado en la sangre. Hemos aprendido demasiado a competir y eso no nos ayuda. El, seguramente en la facultad estaréis escuchando en, estos, en todo el tiempo que lleváis, no cosas como el win-win, ¿no? el ganar-ganar, el ganar-ganar. Ganar significa que ganamos todos. Eso es ganar. Ganar es que ganemos todas y todos. Hay una frase muy habitual que se suele utilizar, ¿no? Cuando, cuando estamos en una situación complicada y es que nadie es imprescindible, ¿no? Lo habréis oído muchas veces. ¿no? Nadie es imprescindible. Es como una forma de, de hacerte sentir... Que bueno, que si no estás tú, habrá otra persona, que se puede... ¿no? Y la tenemos como muy incorporada. Y parece que incluso que es una frase bonita, es una frase interesante. A mí no me gusta en exceso. Yo prefiero decir que nadie es prescindible. No podemos prescindir de nadie. En el momento que prescindimos de alguien, no ganamos todas y todos. Y eso es lo que posiblemente eh, estemos mm, dejando en el ángulo muerto de nuestro retrovisor cuando ahora estamos conduciendo o intentando conducir esta situación. Nos estamos dejando a gente atrás. Y, y nos estamos dejando a gente atrás... Porque nos estamos mirando excesivamente al ombligo. Tenemos tanto miedo a perder lo que tenemos, a dejar de ser quien somos, que no nos estamos dando cuenta de que esa palabra somos es la primera persona del plural. Y que cuando decimos somos no estamos hablando de una sola persona sino que tenemos que hablar de todas las personas y que igual que todo el mundo entiende que un niño y una niña necesitan más ayuda que una persona que tenga 30 años en condiciones normales, pues por ejemplo para entrar al vagón de tren o para cualquier cosa normal ¿no? ahora en la situación que estamos, las personas que tienen menos son aquellas a las que tenemos que ayudar de manera especial. Y que tendríamos que estar volcadas en eso. Sin embargo, la respuesta es una respuesta en cierto modo cultural, natural, casi entrenada, ¿no? Es, y es la respuesta del miedo, porque tenemos miedo a lo desconocido, porque sabemos que es un mecanismo de defensa interesante, ¿no? Aquellos que no conoces, mejor tenerle miedo no vaya a ser que te haga daño, ¿correcto? Hasta ahí es comprensible, hasta ahí es comprensible. Pero ¿y después? Vamos a darnos cuenta o no vamos a darnos cuenta de que una persona que no puede pagar el alquiler necesita que le ayuden. ¿Vamos a darnos cuenta o no vamos a darnos cuenta que cuando una persona ha perdido el empleo, no puede pagar alquiler, no puede poner un plato de comida en la mesa, no puede esperar a rellenar 800 formularios y que un equipo técnico de sabios le asigne una ayuda social? Una sociedad moderna en el siglo XXI debería estar capacitada para actuar en situaciones de emergencia. Y lo llevamos haciendo bien desde hace siglos, es decir, eh, tenemos servicios como los bomberos, o como las ambulancias, o como la policía. Y no le pedimos a alguien al que se le está quemando la casa que rellene ocho formularios y que un equipo de sabios dictamine si es apto o no es apto para que le salvemos la casa. ¿Y por qué? Pues porque si se quema su casa se acaba quemando la del de, de, de al lado y al final se quema la de todos. Pues en esta situación estamos igual, estamos en lo mismo. Si una persona no es ayudada, llegará un momento en el que lo poco o lo mucho que puede aportar a esa sociedad no esté y estaremos perdiendo la posibilidad de, de que una inteligencia se ponga en juego de que podamos aprender algo de esa persona o de su familia, de que en un momento dado sea ella la que, la que te echa a ti una mano, porque la vida da muchas vueltas. Entonces, bueno, esto es un poco el leitmotiv de, de muchas de, de nuestras asociaciones y de nuestra gente en estos meses y nuestra forma de, de funcionar. Cuando empezó el confinamiento los sistemas que en ese momento teníamos de protección social no, no dieron abasto, muchos se tuvieron que cerrar pues porque estaban mantenidos, sostenidos por personas mayores que al ser población de riesgo pues no podían estar en, la de, en el banco de alimentos o, o donde fuera y de la noche a la mañana muchísima gente se quedó desatendida. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que gente como las que estáis aquí y gente que está en los barrios, en todos los sitios, eh, dijo pues entre estar en casa aquí comiéndome la cabeza y pensando que esto no tiene solución y preocupándome por todo, pues mira, casi mejor me bajo a la asociación y echo una mano. Y al principio fue ir a llevarle la compra a personas que no podían salir a la calle y luego fue ir a la tienda de al lado y a la de más allá y decirles ¿Te importa que pongamos un cartel para que si alguien viene a comprar y te quiere dejar un kilo de arroz, pues entre lo que uno deja y el otro deja montamos una despensa? Y de ahí se llegó a que la gente se daba cuenta de que no se podía solo dar arroz o garbanzos, que los críos chicos necesitan pañales y que las, las mujeres necesitan eh, productos de higiene íntima y que hay abuelos y abuelas que también necesitan pañales, ¿no? Y al final, entre unas y otras, pues fueron generando bancos de solidaridad, eh, lo que llamamos despensas solidarias, redes vecinales, y que igual... Cogías el teléfono y te ponías a hablar con alguien que se sentía sola, aunque no fueras un psicólogo o que no fueras una psicóloga. ¿eh? Pero estabas ahí para escuchar, para atender, para, para echar un rato o cualquier otra cosa. Y esto lo ha hecho gente de todas las edades. Muchas de ellas gente joven, porque sobre todo en ese momento... La gente pensaba, ahora ya cada vez sabemos más de, del virus, pero ¿no? la gente pensaba, entre comillas, que la gente joven era un poco más inmune ¿no? a, a el, al tema de, de la COVID. ¿no? Fíjate, ahí no importaba la inconsciencia de los jóvenes. ¿no? Ahí no importaba que la gente fuera joven. Eso es lo que pasa normalmente, que, que al final cuando necesitas algo te das cuenta que no importa si eres de aquí o de allá, o si tienes tanto, o si tienes menos, ¿no? Bueno, ese es un poco el trabajo que se ha estado haciendo en, en todo este tiempo y a la vez pues se ha estado también reclamando cosas que tienen que ver con, con, con esa profobia y con ese señalamiento. Y sí, hemos salido a la calle a protestar, sí, hemos salido a protestar porque nos señalaban y nos decían que nosotros no éramos dignos. Al final... La evolución nos ha demostrado que, que si yo voy a trabajar al otro lado de la ciudad y, y voy enfermo, contagio igual que si luego me, me, me, me tengo que quedar metido en casa, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es decir, las, esas no eran las medidas que necesitábamos. Necesitábamos más médicos, más rastreadores, pero sobre todo lo que necesitamos es... Que se escuche a la gente que tiene propuestas, que nos organicemos, que no nos, que no nos maltratemos, que nos miremos a la cara y nos ayudemos. Eso es lo que hace falta. Y, y bueno, en ese sentido, yo creo que ya voy cubriendo más o menos como la, la media hora o así, ¿no? Vea, eh, me imagino que estoy ya un poco en el límite para que ahora nos metamos en una conversación si os apetece, ¿no? Eh, Hablando ayer con ICIAR me, me planteaba ¿no? el, el que le gustaría que, que un poco, de alguna manera, os, os trasladase cuál es mi sentimiento o mi esperanza en cuanto al potencial que podéis aportar eh, gente joven. ¿no? Yo diría que, que la cosa es muy sencilla lo único que tenéis que hacer es no miraros al ombligo. Y que para eso no hace falta ni ser joven, ni mayor, ni ser alto o bajo del Real Madrid o, o que te guste el chorizo. Es decir, la cosa no va de eso. La cosa no va de, de quién somos o de qué edad tenemos. ¿no? La cosa va de ni tan siquiera de lo que llevemos dentro. Ojo, ¿eh? esto no va de buenas y malas personas. sino va sencillamente que nos tomemos el, el momento necesario para pensar e intentar ir más allá de lo, que, de lo que conocemos y de lo que es lo cotidiano. A mí me gusta decirle a la gente una, una frase que, que a mí en su momento me marcó y que, bueno, es una frase muy antigua porque por un lado... Eh, la dijo Tucídides, que era un filósofo griego y por otro lado también en cierto modo la dijo Pericles en su famoso discurso a los atenienses me da igual quién lo dijera me parece que lo importante es lo que dice la frase y la frase dice que, que en esta vida tienes dos opciones ser libre o descansar tú eliges Yo he elegido trabajar y os invito a, a eso, a que salgáis a, a curraroslo, que en serio que no creo que eso sea, no dependa de, de ser joven o no, sino que depende de, de mirar alrededor y darse cuenta de que lo que podemos hacer es mucho más y que solamente hay que hacerlo. Así que a toda esa gente de, de Madrid y, de, y del Cauca, ¿no? de, me contaban también que ibais a estar gente de, de Colombia en, en esta charla, pues animaros a que miréis hacia arriba y os lo planteéis. Y yo hasta aquí. Ahora, si queréis, charlamos, que a mí me apetece más que hablar solo, que llega un momento uno en que se siente a boleto, cebolleta y esas cosas y, y te escuchas a ti solo y, y te suena demasiado eco en la cabeza. Bueno, yo prefiero que, que hable también, si alguien quiere decir algo. Que habléis, a mí me ha parecido todo muy interesante y la verdad que muy emotivo, ¿no? Y da mucho que pensar porque yo he pensado como que al principio también en la pandemia que, que estuvimos haciendo un, una difusión y un manifiesto sobre la desigualdad y sobre cuidado y sobre todo lo que estaba pasando en la pandemia. De repente, como que llegó el verano y a mí me ha parecido como que todo el mundo se olvida un poco de toda esa desigualdad que sigue ahí, pero como que ya cada uno volvió a su normalidad y, y parece que nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Y, y es algo como en lo que estoy intentando volver a ello. Y yo estaba viendo aquí en el chat que, que Héctor decía que también está Ecuador. pues Viva Ecuador. Yo quería decir una cosa, pero no es una pregunta. No sé si... Eh lo puedo decir también sí, sí. Eh, que Quique nos hablaba pues evidentemente él es de Madrid y está en varias organizaciones allí entonces de la situación de Madrid pero um, inevitablemente me ha llamado la atención, yo vivo en Valladolid y cuando ha dicho lo de la diagonal de noroeste a, a sureste de Madrid por pobreza en Valladolid es que es literal pero porque hay una vía de tren que pasa y atraviesa la ciudad y los barrios que están en, al otro lado de la vía de tren son los más pobres, los que menos renden, o sea, que al final con esto quería hacer la reflexión de que también, pues desde, en parte por, lo, por culpa de los medios de comunicación, tenemos la visión centrada en Madrid, pero que seguro que pasa en todas nuestras provincias, en nuestros pueblos, que haya barrios, o sea, que nos fijemos y que seguro que también hay organizaciones, aunque sean súper pequeñitas, que les viene muy bien que les echemos una mano, que hay que molestarse en buscarlas, pero siempre están ahí. Y nada, que muchas gracias, Kike, ha sido muy inspirador todo. Pues mira, Alicia, eh, lo que dices es muy interesante. Hay bastantes estudios en ese sentido en el resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, las ciudades que están en, en la costa oeste son, eh, reproducen los mismos esquemas que los que están en la costa este y sin embargo la diferencia está en que en unas los barrios humildes, pobres o como los queramos llamar, están en la zona norte y en otras están en la zona sur. Y tiene que ver, en el caso de Estados Unidos, en Europa también se da, eh, eh, por la misma razón, por la dirección del viento. Entonces, normalmente los barrios pobres se suelen poner allí hacia donde va el viento, porque las industrias, con sus chimeneas, el viento, el humo lo lleva hacia las zonas pobres, porque las zonas nobles no se colocan hacia donde les va el humo. Entonces, eso marca históricamente el desarrollo de muchas ciudades. Entonces, un poco para que para que te hagas una idea me estaban diciendo me estaban chivando por aquí y que, que yo lo había entendido mal eh, que había solo gente de Madrid y me dicen que hay gente de toda España y disculpad si he trasladado porque pensaba que estábamos fundamentalmente gente de Madrid cuando se trasladado a mi experiencia era intentando ubicar mi experiencia que evidentemente está en Madrid porque es donde vivo eh, pero vamos estoy convencido de que muchas de las cosas que os he contado se están dando de una forma u otra en, en prácticamente todo, todo el país. ¿no? Pues María dice por aquí que si podría facilitar el estudio, pues lo busco y os, lo, os busco y os paso información de eso. Es una cosa muy curiosa, ¿no? En otros sitios tiene que ver con hacia dónde va el agua, eh, de los ríos me refiero. Por ejemplo, en Madrid, eh, la primera depuradora que hubo y que sigue existiendo es la depuradora de la China, que está colocada en el territorio de Vallecas, pero justo en una zona en la que ahora está más cerca de las casas de un barrio que se llama San Fermín, en Usera. Eh, en su día cuando la diseñaron estaba como en las afueras de la ciudad donde no vivía nadie y se puso ahí precisamente para que no molestase. Es una depuradora que, se, que fue la primera depuradora de España de aguas residuales. Se pensó, se diseñó en los años 30 aunque se construyó y se, y se puso en marcha a, me, a mediados de los 40. También por aquella época se hizo el plan que desarrollaría todo Madrid eh, a nivel urbanístico en lo que es el actual crecimiento y es el llamado Plan Vigador. Y el Plan Vigador tiene un mapa en el que dibuja radialmente los suburbios, las zonas industriales, los núcleos aislados y finalmente habla de los desagües. ¿no? ¿Y dónde caían los desagües? Pues evidentemente donde hoy en día vivimos o viven un montón de familias, en las zonas más precarias. Hola Kike, yo quería... Lanzarte un par de preguntas y porque no estoy seguro de si te he entendido bien algunas cosas me da la impresión de que eh, en tu opinión gran parte de todo este fracaso de, de, de ayudarnos y de cooperar entre todos para superar esta situación uh, se da precisamente porque, al menos a mí me da esa impresión de que hay como una desconexión entre las personas, como que ahora mismo eh, el pensamiento es mucho más individualista y todo el mundo va mucho más lo que tú dices, mirándose al ombligo. Yo en mi caso, esto no lo he podido ver tanto, porque yo vivo en una ciudad pequeñita, en Valencia, somos 40.000 personas, aquí hay brechas, pero seguro que no son ni de lejos tan, tan, tan claras como pueda ser en Madrid, vaya. Y me gustaría saber si tú crees que esto va a ser una tendencia que, que viene marcada por las nuevas generaciones también, porque me da la impresión de que vivimos la manera de una la vida de una forma muy determinada y encima con las tecnologías, con la velocidad a la que se vive todo. Me parece que esto es algo que hacemos más, tal vez la gente joven, que tal vez la gente más mayor. No sé, no sé si tú si crees que esto se debe más, entonces, que la falta de cooperación a, a que el núcleo urbano te, te, como que te aliena un poco, cuanta más gente hay, menos importante eres. ¿O también viene dado por esas tecnologías o dime tú qué crees? A lo mejor estoy totalmente equivocado. Bueno, yo coincido bastante en lo, en, en lo que planteas, Pablo. Eh, bueno, a ver, por un lado, muchos de los estudios predictivos del futuro del mundo nos dicen que progresivamente la gente irá viviendo concentrada en grandes ciudades y que progresivamente eh, serán al menos los pequeños núcleos salvo que cambie la tendencia no ya sabéis que la gente hace predicciones y, y a veces se cumplen y a veces no se cumplen también no pero sí parece que la tendencia de, del último siglo y pico para acá pues es esa no y no solamente nos dicen eso las predicciones sino que incluso nos dicen que crecerán muchísimo los eh, hogares eh, unipersonales. Es decir, todo apunta a que nuestra sociedad va a ir tendiendo hacia un funcionamiento más individualista del que ya tiene y más aislado del que ya tiene. Nuestra, nuestra sociedad actual es muy poco comunitaria, muy poco. Y ha aprendido poco de, de la historia de los últimos años porque Muchas de las experiencias de éxito se dan en comunidades más pequeñas y sobre todo en comunidades comunitarias. Y cuando digo comunitarias comunitaria, me refiero a aquellos sitios donde se identifica el bien común. Y voy a referirme de nuevo a los griegos, ¿no? Eh, hoy por hoy la palabra idiota está asociada a una persona tonta, ¿no? A una persona necia, a una persona, bueno, pues eso, con pocas luces, ¿no? Y sin embargo, los griegos, el concepto de idiota que tenían era aquella persona que no participa ni colabora ni reconoce el bien común. Es decir, que para un griego de aquella época de, de los de entonces, porque ahora sigue habiendo griegos y, y, y ahora viven en esta época, eh, pero vamos, de la Grecia clásica, el idiota era aquella persona que no que no participaba y que no reconocía el bien común, que se aislaba de la sociedad y que por lo tanto incluso renunciaba a su condición de ser libre. ¿no? Eh, creo que hay mucho de eso ahora mismo y cada día más y no creo que tenga que ver con la juventud. Eh, me, me, es inevitable que, o sea, me repito porque... Como al final me toca hablar en demasiados sitios pues y, y me sueno raro cuando me repito, pero bueno, eh, bueno, voy a, voy a decir, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho Rosendo. Soy rosendiano. Eh, para quien no lo conozca, eh, sobre todo la gente de Ecuador o de Cauca, eh, Roseto es un viejo rockero que está ya en retirada de aquí de, de España. Rosendo tiene canciones muy crípticas, todas ellas muy sociales, hay que escucharlas con mucho cuidado, con mucha atención y están compuestas, están construidas con, con frases extrañas, pero que a poco que uno se para a escucharlas, a entenderlas, se da cuenta de la poesía que, que, que tienen, pero sobre todo el mensaje que tienen. Y Rosendo dice en una de sus canciones que, que hoy en día eh, ya, no se, ya no se vive de ilusión, se vive de repente se congela la sonrisa. Y creo que eso es un poco lo que en cierto modo está ocurriendo. ¿no? Eh, estamos yendo cada vez a una sociedad menos comunitaria. Estamos yendo cada vez más a una sociedad más aislada. ¿no? Y ese aislamiento no solamente está basado en ser una ciudad grande o pequeña, aunque es muy importante. Vallecas, que fue anexionado por Madrid el 22 de diciembre de 1950 y que perdió aquel día su independencia, pero sobre todo lo que perdió es su capacidad para decidir su futuro al ser integrada en una gran ciudad que podía decidir qué le colocaba y qué le quitaba, ¿no? sobre todo lo que perdió fue su capacidad de comunidad, de construir su comunidad. Y eso es lo que no deberíamos perder la capacidad que tenemos para construir nuestras comunidades. De ahí que, si no nos dejan, deberíamos construirlas. En mi barrio tenemos un huerto urbano que construimos con nuestras manos. En nuestro, nuestro barrio, en nuestra asociación, tenemos un grupo de consumo y decidimos qué compramos y dónde lo compramos. En nuestra asociación tenemos un grupo de participación infantil donde lo que hacemos es intentar que críos aprendan a tomar sus propias decisiones. Y donde la asamblea es la base del funcionamiento. Tenemos un grupo de participación juvenil donde la base del funcionamiento es la asamblea y donde nadie le dice a un joven qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eh, no sé si te estoy contestando, Pablo, pero creo que esa capacidad de, que tenemos las personas de, de desear, de generar deseos, es la mejor, el mejor combustible que tenemos para, para mirar al futuro y afrontarlo. Estaba por aquí viendo que Mario, Mario Jesús, dice que, que si creemos, que si creo que, se, que el coronavirus y las nuevas formas de comunicación pueden cambiar tendencias de crecimiento de las ciudades. Eh, pues mira, sería deseable. Uno de los primeros estudios que sale al principio del coronavirus era que, que quizás, eh, o sea, marcaba ¿no? que quizás en, en Alemania que tienen ciudades más pequeñas, con unas distancias marcadas y con una buena red de comunicación entre ellas, estaban consiguiendo frenar mejor el coronavirus porque eran capaces de controlar mejor tanto su movilidad como lo que ocurre en esas ciudades. Pues sí, sería algo interesante de pensar. Eh, no solo por el coronavirus, deberíamos estar pensando en, en el medio ambiente, ¿no? que es una de las cosas que enseguida se ha aparcado, ¿no? con esto del coronavirus. Hasta que llegó el coronavirus, estábamos en emergencia climática, ¿no? y estábamos en esas. Y sin embargo, ahora llega el coronavirus y todo el mundo a ponerse mascarillas de un solo uso, todo el mundo a ponerse guantes de un solo uso, todo el mundo a, a utilizar toda clase de profilaxis, porque lo importante es la salud y el medio ambiente volvió a quedar Segundo plano, ¿no? O sea que es algo que, que deberíamos ahí tener, ¿no? En la cabeza. Las, las cosas que funcionan a un tamaño menor suelen ser más manejables y, y aunque no para todo, pero sí para muchas cosas suelen funcionar mejor. Eh, pregunta Almudena que. En, ¿En qué asociación trabajo? Yo no trabajo en. O sea, yo trabajo en la federación, en la Federación de Asociaciones Vecinales. Soy técnico de formación y en mi asociación soy uno más. No, no trabajamos nadie, somos gente. Somos activistas. Y es la asociación vecinal PAU del Ensanche de Vallecas. En el Ensanche de Vallecas, sureste de Madrid. Hola, yo tengo una pregunta. Vale, Clara. <ríe> sí, que bueno, ¿tú crees que tiene sentido eh, cuando dicen en los medios y todo lo que las medidas que se están tomando cuando apelan a la responsabilidad individual, eso tiene realmente sentido? O sea, con todo lo que has dicho, no sé, siempre, siempre lo pienso y además con esta situación, porque el problema es colectivo, no individual, entonces ¿por qué apelan a nuestra individu nuestra individualidad y a nuestra responsabilidad individual? O sea, no sé, que a lo mejor tiene su sentido, pero yo es que no lo veo. No, no me parece... Porque si uno solo mira por su responsabilidad individual, puedes estar afectando a otras personas, a eso me refiero, no sé. Fíjate que yo todo el rato que os llevo apelando a vuestra responsabilidad individual no era para que os protegierais o para que hicieseis algo con vosotras mismas, sino estaba apelando a vuestra responsabilidad individual para que hicieseis algo con otra gente. Eh, yo, no, yo tampoco creo mucho en la línea de lo que estás planteando en esa responsabilidad individual como única y exclusiva fórmula para cambiar las cosas. Cuando yo tenía vuestra edad, salió aproximadamente por aquella época un libro muy interesante que nos marcó mucho y que al menos a mí eh, pues me gustó en su momento, aunque enseguida descubrí que, que no era la panacea ¿no? y era un, un librito muy sencillito que, que se llamaba algo así como 50 cosas que puedes hacer para salvar el planeta y apelaba pues a que, a que cerraras el grifo cuando no estás usando, ¿no? Eh, cuando no necesitas, o sea, que, que no te relajases ahí dejando el grifo abierto o un montón de cosas de ese estilo y esas cosas hay que hacerlas, claro hay que hacerlas, son cuestiones básicas y casi de urbanidad pero en realidad lo que salva el planeta es cuando tú decides con alguien más montar un proyecto o cambiar algo. Eso es lo que cambia el planeta. Tu capacidad eh, social, tu iniciativa comunitaria. Entonces, eh, si de lo que estamos hablando es de eso, estoy de acuerdo en la responsabilidad individual. Si no, estaríamos hablando más de las tendencias calvinistas en las que una almohada o mejor dicho, una, una buena conciencia es la mejor almohada, ¿no? Eh, bueno, está guay dormir bien, ojo, eh, está guay dormir bien, pero creo que la cosa no va solo de dormir bien, ¿eh? sino va de... de estar con, con, con la gente y, y que la cosa funcione entre todos y todas. Cuando... Cuando viene una persona a la asociación y viene con una dificultad, y hay veces que vienen con dificultades muy, muy, muy, muy chungas, yo no duermo bien. Pero lo importante no es que yo no duerma bien. Lo importante es que esa familia, esa persona está, está mal. No sé si me explico. Es decir, no va de que, de que yo quiera dormir bien y para eso hago cosas buenas, ¿no? Como, insisto, esto no va de personas buenas y malas. Esto va de que nos, nos paremos de una vez por todas y, y construyamos una sociedad. Y entonces necesitaremos gestos individuales de urbanidad básica, pero sobre todo lo que necesitamos son seres sociales. No sé si te he contestado. Sí, sí, gracias. Gracias, Clara. Yo iba a leer eh, lo que habían puesto Genial. por el chat. Que Andrea Dieguez ha dicho que no le funciona el micro, entonces ha escrito. No sé el resto, pero la visión que yo tengo sobre el tema de diferencias sociales no creo que parta de un individualismo, sino un cómputo de valores dados por él. Tú podrás ser mejor que yo referido a los padres, colegio, política, que finalmente conforman un estigma u obligación. En, mi caso, en mis casos cercanos siempre se nos han pedido una serie de logros a conseguir, tanto académicos como de trabajo, pero no se nos ha dado el relevo para poder tomar nuestro espacio. Y en la situación actual, que nos enfrentamos a no poder ni siquiera con nuestros estudios tener un trabajo digno, entendi entendiendo digno cobrar máximo mil euros, o tener un contrato en regla, se hace difícil mirar para los que tenemos al lado, incluso apoyarnos a salir de casa para dar el resto, para dar al resto lo que a nosotros no se nos ofrece. Y luego Arancha ha preguntado, ¿crees que el gobierno ha relegado mucha responsabilidad en los ciudadanos y ha quedado al margen la suya? Es decir, se ha pedido mucha solidaridad, empatía, acompañamiento y una larga lista de etcéteras a la población, ya han estado un poco alejados de esa parte tan social. Vale, yo voy a intentar contestar a Andrea. Mira, mi, mi abuelo era obrero de, de imprenta. Y, y era obrero de imprenta antes de, antes de la Guerra Civil Española. Antes de la Guerra Civil Española había bueno, pues una serie de... Bueno, unas leyes. Incluso antes de la Segunda República Española había una serie de leyes en las que para poder ser diputado tenías que ser propietario. No podía presentarse nadie que no fuera propietario a cortes. Solo podían los diputados, o sea, solamente propietarios podían ser diputados. ¿Y qué es lo que hicieron los obreros de entonces desde sus sindicatos? Pues poniendo pequeñas porciones de su sueldo y te puedes imaginar que sus sueldos eran como los que tú estás comentando, ¿no? Compraron cosas como imprentas y las pusieron a nombre de sus responsables para que se pudieran presentar a cortes y ser diputados y defender sus derechos. Y de su sueldo semanal, porque entonces se pagaba por semanas, no se pagaba como ahora en meses, le detraían una parte para poder pagar el local de la casa del pueblo y la propiedad que habían comprado para que hubiera un diputado. Yo con el tiempo, visitando la escuela Julián Besteiro, encontré la linotipia, por desgracia abandonada en un jardín, y y echándose a perder, que mi abuelo, entre otros, compraron con, con trocitos de, de su sueldo. Es muy importante que salgamos de nuestro ombligo. Y por muy mal que estemos, tenemos que ser capaces de reconocer al que tenemos al lado y juntarnos a él, a ella, y construir el futuro que queremos. Cuando en América Latina surgió el fenómeno de las ollas calientes, en el que la gente, con lo poquísimo que tenía, juntándolo, montaban una olla, una olla popular, y de ahí comía todo el mundo, la gente estaba peor de lo que muchas veces estamos nosotras y nosotros. La salida siempre viene de la unidad, la salida siempre viene de la, de la sociedad. Y aunque es difícil, y entiendo Andrea que es difícil, ¿eh? tenemos que mirar al lado y, y juntarnos para salir de donde estamos. Porque lo otro nos lleva siempre a, a situaciones mucho más perversas, mucho más perversas. Y en cuanto a lo que dice Arancha, eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, era un poco lo que decía antes, es decir, no podemos estar continuamente apelando a la responsabilidad, a la responsabilidad, no, eh, tenemos un país con un Estado, con un sistema democrático, con un gobierno, con unas leyes y eso es parte de nuestra colectividad. Y no podemos estar continuamente pretendiendo que la gente se, se busque la vida y ya está. Desde el gobierno no nos pueden pedir eso. Entre iguales, mirándonos a los ojos, sí podemos pedirnos eso. Porque al fin y al cabo lo único que nos estamos pidiendo es, júntate y construyamos. Pero desde el poder del Estado no se puede pedir eh, eh, exclusivamente solidaridad, eh, hay que poner encima de la mesa todos los recursos que se manejan para facilitar que esa solidaridad se dé y para poder, insisto, cubrir primero lo que a quien más necesita. Se, a mí se me hace muy cuesta arriba ver la cantidad de ayudas que se pueden estar ahora intentando dar para gente que, que tiene empresas con un dinero importante y no se está dando ayudas para que la gente eh, llegue a poner un plato encima de la mesa. Entonces, es muy, muy, muy, muy importante en ese sentido que cada uno juguemos el papel que nos corresponde, ¿no? Y en, el, en los gobiernos tienen que gobernar para la gente. Y me da igual si estamos hablando del municipio, de la región o del Estado. No, esto no va de de si está este o está otro en, en, en alguno de esos gobiernos, sino que el que esté en el gobierno de turno tiene que ponerlo todo a disposición de, a disposición de la gente y especialmente de quien más lo necesita. Eso es una democracia moderna y eso es un, un sistema de protección social. Eh, vale, muchas gracias. Eh, María Jesús había levantado la mano. Eh, sí. Hola, Kike. Primero, gracias por la charla y gracias por contestarme a la pregunta de antes. Eh, te quería preguntar porque, a ver, a lo mejor es opinión mía y puede que esté mal, ¿eh? pero creo que como que hay dos tipos de personas, los que duermen en la noche, eh, por la noche mirándose a su ombligo y gente como por ejemplo tú, que puede no dormir bien por la noche porque se está preocupando por los demás. Bien entrando en el grupo de, de los que no, a lo mejor no dormimos bien por la noche por preocuparnos por los demás, ¿cómo crees que podríamos convencer a la otra parte de la población para que se concienciase un poco más de um, cambiase su hábito, cambiase su forma de ser? Um, ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Porque veo bastante complicado esta, este asunto, la verdad. Gracias, um, adelantada. Bueno, Jesús. Eh, bueno, yo lo primero de todo, insisto... A mí me cuesta pensar, no, no me gusta pensar en personas buenas y personas malas. Y en las cosas que hago porque quiero no las hago para diferenciarme. ¿Vale? Entonces no, eh, me cuesta pensar desde esa clave, desde esa lógica. ¿vale? A partir de ahí. Eh, sí, claro, eh, uno cuando se mete a, a algo colectivo lo que intenta es sumar, ¿no? Y entonces una de tus obsesiones es saber cómo consigues sumar a más gente. Mm, casi siempre, casi siempre, de, cosas que funcionan son el ejemplo y son la claridad, la sinceridad, la transparencia y... Y e intentar tener los mejores días posibles, porque también todos tenemos malos días, ojo. Y cuando tienes un mal día seguramente pierdes más de lo que, más de lo que has, has ganado, ¿no? Entonces hay que, hay que llevar cuidado, hay que intentar estar eh, con energía y con ganas y, y, que, y que cuando estás con la gente pues, eh, pues funcionar con naturalidad. Yo no... Hoy Ongawa me invita a hablar, ¿no? Pero, y muchas veces a mí me toca ser de los que habla pues porque estoy de presidente, ese tipo de cosas. Sinceramente me cuesta mucho hablar, aunque no lo creáis. A mí me cuesta muchísimo hablar. Y me cuesta hablar porque, pues por eso de, de tener que estar ahí como trasladando continuamente ejemplos, son cosas que... Quizá, no sé, será por timidez o, o por la razón que sea, pero bueno, en general, y yendo un poco más al, al fondo, creo que cuando, cuando trabajamos en común, con cosas claras, con cosas interesantes, con cosas divertidas, ¿no? la gente al final se acaba empapando. Si tú entras en un sitio y lo que hay es... Eh, mucha intención, mucha atención, mucha energía, pero ves ahí que la gente se está dejando la vida pero no les ves disfrutar ¿no? pues llega un momento en que dices, hostia eh, si, si me meto ahí al final voy a salir amargado ¿no? por muy, por muy interesante que sea ¿no? entonces, eh, a mí me parece que una de las cosas esenciales es disfrutar y si es posible hasta divertirse, pero por lo menos disfrutar y que en la cara se te vea, pero que se te vea con naturalidad, es decir, con transparencia. Yo creo que eso se nota, ¿no? Cuando la gente está a gusto y está alegre, eh, pues hombre, hay gente que lo finge, ¿no? Yo no digo que no haya gente que lo finja, pero eh, como que se nota, ¿no? Y hay que intentar que lo que hagamos, lo, lo hagamos con, con esas ganas de, de disfrutar y de estar a gusto con la gente. Y aparcar eh, cosas del estilo de, de sentirme importante, de sentirme... Eh, más especial o más útil que nadie, no yo hago una cosa os voy a contar una anécdota rápida y, y al final digo que no me gusta hablar y hablo demasiado eh, eh, voy a quedar aquí como un mentiroso pero bueno eh, una anécdota que, no me, que me pasó no hace tanto estaba yo en la farmacia a por una medicina y entró un vecino con su hijo eh, y nos saludamos porque nos conocemos, ¿no? Nos, nos conocemos por lo menos de vista. Su hijo está en una de las escuelas deportivas que organizamos desde la asociación con el ayuntamiento. En realidad, no es que las llevemos nosotros, sino que hemos conseguido que el ayuntamiento meta dinero para que haya una escuela deportiva. Y bueno, pues eso, ¿no? Y en un momento determinado, eh, estando ahí, le dice este hombre a su hijo, dice, ¿sabes quién es este señor? Claro, el chaval, pues imagínate el pobre, ¿no? Pues no. Y pues eh, es el que organiza lo de las escuelas. Claro, el chaval mira a su padre y dice, bueno, pues vale, ¿no? <ríe> ¿Qué me estás contando? Eh, y le dice el padre, y ahí me dejó pillado, ¿no? Eh, dice, igual deberías darle las gracias. A mí me descolocó, porque yo no ando buscando que nadie me dé las gracias. Mm. Pero en ese momento fui súper consciente de, del valor que tenía para ese padre lo que estábamos haciendo. Evidentemente yo ese día dormí muy bien. Pero no va de eso. No va de eso. Va de que ese chaval tiene una equipación deportiva como seguramente no habría podido tener y está con otras y con otros jugando al fútbol, socializándose y su padre sabe lo que estamos haciendo y llegará un momento en que su hijo sepa lo que estamos haciendo esa es la clave ¿no? entonces cuando se trabaja con, con alegría y con ganas, al final salen así las cosas. Madre mía, qué bonito eso. Eh, Natalia quería, quería preguntar y luego Alicia también. ¿Se me escucha bien? Sí, Natalia, se te oye bien. Vale. Eh, bah, es que después de lo que has dicho se me había olvidado la pregunta. <risa> eh, pero, a ver, yo te, que, te quería hablar porque me parece súper guay lo que has dicho de eh, no, miran, no mirarnos el ombligo porque hace tiempo tuve con la misma reflexión que al final muchos de los problemas que tenemos pues es porque estamos... Al final, mirándonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de, de lo que tenemos alrededor. Y, y luego también, cuando estuve charlando con un amigo, de que ahora mismo no hay como causas sociales que realmente miren por, por algo mayor. Porque es como que, es lo que tú has dicho antes, que la mayoría somos nietos de, de gente que ha vivido la guerra civil y bueno, cada uno tendrá su, su opinión y su perspectiva y demás. Pero como que yo eh, he tenido un montón de historias por parte de mi abuelo que sé que eso a día de hoy sería imposible porque al final cada uno va a su rollo. Yo quiero tener más nota que tú, yo quiero estudiar algo mejor que tú y, y al final, aunque tú te metas en, en un grupo que, que, que luche por algo social, mmm, no lucha por lo suyo, pero no lucha por lo de los demás tampoco. Y, y al final no sé si es un poco por falta de comunicación entre, entre todas las personas eh, relacionadas con lo del ombligo y un poco también no sé si nos afecta un poco el tema de las redes sociales, que sí que me parece súper guay porque se puede dar un uso increíble eh, y, y aparte creo que nos achaca mucho a los jóvenes, pero creo que no, son, no somos nosotros los culpables de todo porque ya venimos mamándolo desde mucho más atrás el que, por ejemplo, lo, la generación de los 60 o de los 70, así ya más o menos, iban buscando el que, ya que sus padres no tuvieron algo, yo quiero tener que yo quiero que mis hijos lo tengan, y por eso vi mirando más a mí y no hacia los demás. Y ya me cayó, <risa> perdón. Bueno, a ver, yo, yo os decía antes ¿no? que me dedico a la formación, ¿no? Estoy, soy técnico de formación, llevo toda mi vida profesional dedicada a la educación de infancia y juventud, especialmente en entornos de educación no formal, formando educadores y tal. ¿no? Esto al final lo que te lleva es que llevas demasiados años acuñando frases o utilizando frases que han acuñado otros, eh, con lo cual tenemos algo así como una especie de cerebro prestado. Pero bueno, voy a tirar de mi cerebro prestado para, para intentar responderte. Eh, en los 80, eh, bastante gente, o por lo menos un número significativo de gente, estábamos en el rollo del, de la no violencia y del pacifismo, ¿no? Y nos tomamos muy en serio aquello. Y, y trabajamos muchísimo desde ambientes educativos, lo que eran los juegos para la educación no violenta, ¿no? Y, bueno, pues eh, se hizo un grandísimo esfuerzo por por incorporar los juegos no competitivos en, en la educación, en la formal y en la no formal. Y hoy en día son más o menos naturales, pero ya os aseguro que en aquella época no lo harán tanto. Y todavía, no, todavía siguen siendo, todavía siguen estando menos incorporados de lo que se debiera. ¿no? Teníamos una frase que para nosotros era vital y era que eh, si no quieres jugar a, o sea, si no quieres perder, ¿por qué jugar a ganar? ¿Mm? En todos los juegos en los que alguien gana, solo alguien gana, siempre hay alguien que pierde. Entonces, eso era, era uno de los aprendizajes que, que más nos encargábamos de que la gente adquiriese. Y que desde entonces llevamos intentando propiciar que la gente entienda que cuando se juega a ganar, alguien pierde. Y que por lo tanto, el win-win, que os decía antes, es esencial en el, en el funcionamiento, en el, la generación de, de sociedad. A la vez, en todos estos años se han producido una serie de, de evoluciones de pensamiento en la juventud, especialmente en los últimos 30 años. En los 70 y los 80 lo, había un movimiento musical, que lo conocéis, que es el movimiento punk, que hablaba del no future y que gritaba ¿no? pues, un montón de consignas y de lemas que nos llevaban a a no confiar en el futuro y que, y por lo tanto, pues, eh, de alguna manera te, te llevaban a que intentases vivir el momento, ¿no? que intentases disfrutar del momento porque el futuro era incierto. ¿no? El, ese sentimiento que, que caló mucho a mi generación, a las generaciones posteriores les ha ido de alguna manera calando en función de, de cómo han ido yendo las cosas y, y la evolución no es precisamente interesante. A finales de los 90, principios de este siglo, eh, nosotros en todos los estudios nos iban saliendo cosas que, que nos decían que la juventud de ese momento, es decir, los que ahora son más mayores que, que vosotros, que son ya casi adultos, ¿no? Eh, es decir, los que han ido antes que vosotros en lo inmediato, ya no pensaban en el futuro como nosotros, de que mejor vivir el presente tal, sino que sencillamente habían renunciado al futuro. Porque reconocían que no iban a poder superar las expectativas laborales y de vida de, de sus padres gente que estaba viviendo en un chalet pareado, que estaba viviendo en una casa de 100 metros o de 90 metros, o gente que estaba eh, sencillamente pudiendo ir con cierta facilidad a la universidad, a lo más que iba a poder aspirar era a igualar a sus padres. Entre otras cosas porque existe un techo de cristal eh, todavía hoy en día en el que nos diferencia unas clases de otras. ¿no? Y es realmente difícil eh, cambiar. Mi padre entró con... Con 12 años en Telefónica a trabajar de, de botones y cuando se jubiló fue jefe de negociado de Telefónica. Mi evolución profesional es imposible que equipare a la de mi padre. Para que os hagáis una idea. O sea, ya no que le supere. Yo Y aún así yo tuve la suerte de poder ir a la universidad y, y digamos que hasta ahí llegaban nuestros límites. Ahora mismo eso está muy, ya muy en el tope, porque vuestros padres, muchos fueron a la universidad, muchos, muchas tuvieron unos, pues unos empleos mejores que los de, los, que los de sus padres, etc. ¿no? Y ahora mismo, o sea, ya en, a principios del siglo, XX, del siglo XXI, ya se daba con muchísima frecuencia el fenómeno del presentismo. Y era que no solamente se era incapaz de imaginar un futuro, sino que no se vivía con felicidad el presente. Y ahora mismo estaríamos en una situación más perversa aún, en la que ya ni tan siquiera pensamos en el presente, no vivimos con felicidad el presente, y lo que es peor, no vivimos ni tan siquiera con felicidad el instante. Estaríamos, habríamos pasado... Del no futuro, al presentismo y al instatismo o algo así. Y eso es muy peligroso. Porque una persona que no tiene sueños no puede aportar en condiciones a la sociedad. Y a la vez eso es fruto de una falta de estimulación social que tenemos. Porque... No sé si lo sabéis, y si no lo sabéis, siento descubríroslo. Solo se puede soñar aquello que se conoce. Solo se puede soñar aquello que se conoce. Un chaval que no sepa que existe una profesión como es la de afinador de clavicordio no podrá soñar ser afinador de clavicordio. Una persona que no sepa que existe la carrera diplomática, no, por, no podrá querer ser eh, parte de la carrera, o sea, eh, tener, hacer la carrera diplomática. Y si nuestro mundo está demasiado circunscrito a lo inmediato, al instante, será muy difícil que podamos soñar y que por lo tanto podamos contribuir a esa sociedad de la que estamos hablando. Para eso hace falta estimulación social. Y hace falta que tengáis verdaderas oportunidades para conocer muchas cosas, muchas experiencias positivas. Si solo conocéis experiencias inmediatas, negativas y, y muy cortoplacistas, que es a lo que te referías Natalia con lo de las redes sociales, es muy difícil que puedas soñar con grandes proyectos, con proyectos horizontales, con proyectos en los que a ti te escuchen, donde tengas una voz, donde tengas un papel, porque lo que nos llega en las redes es ruido, odio y, y alguna cosa interesante también. Hablo demasiado al final. Qué va, qué va. Está siendo todo súper interesante, la verdad. Vamos, yo por a mí me he quedado aquí hasta las 8. Eh, Alicia, tú querías preguntar algo, ¿verdad? Adelante. Sí, es que como ya había hablado, digo, por si alguien quería ir antes de mí. Pero nada, era pedirte un poco consejo desde tu experiencia en las asociaciones vecinales por una situación que he vivido yo al acabar la. El confinamiento, que es a la hora de hacer repartos de alimentos, que se hace primero la pues por parte de una asociación vecinal, primero la recogida y luego pues el reparto que van allí, pues las personas que lo necesiten. Yo propuse que se animase a, a la gente que lleva los alimentos a que lo comprasen en comercio local y comercio justo. O sea, propuse en la asociación que se propusiese a la gente y la gran mayoría de gente de la asociación eh, votó que no porque eso iba a hacer que, que entiendo perfectamente su postura, que, es, que eso iba a hacer que eh, esa gente si quería gastarse 5 euros en comprar comida pues fuese a tener a lo mejor la mitad de comida que si lo comprasen en un supermercado. Entonces se me creó, o sea, lo entendí perfectamente, entonces pues no lo hicimos, y, pero se me crea, la, sigo teniendo la contradicción sobre cómo resolver esas, esas cosas. Tú mencionabas que tenéis un huerto colectivo y, que, y demás, pero no sé. Pues mira, es un dilema que yo creo que surgió en casi todas las despensas, ¿no? Y, y, y esos y otros, entonces, de, de ese estilo, ¿no? Eh, yo, eh, sin haber estado ahí y, y siendo excesivamente atrevido a la hora de opinar, porque al no estar pues es demasiado atrevido por mi parte opinar, ¿no? pero entiendo que habría que haber hecho un esfuerzo porque tu propuesta no quedase aparcada, por lo menos para haber experimentado, aunque hubiera sido solo con una parte, ¿no? El, lo que podía suponer eso. Eh, mira, en mi barrio una de las cosas que hicimos fue, ya digo, ir a los comercios del barrio. Nosotros en el barrio tenemos mm, dos o tres... Bueno, mi barrio es un barrio muy grande, ¿eh? es un barrio de, de 700 hectáreas, ¿eh? o sea que es una barbaridad de barrio. Pero bueno, eh, hay como cuatro o cinco supermercados de estos, tipo mercadona, tamaño medio, y luego tenemos un, un supermercado grande, un Carrefour, así en plan hipercentro comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, evidentemente había gente que compraba ahí, ¿no? Pero, mmm, y, y bienvenida a la comida de donde viniese. ¿no? Pero nosotros una de las cosas que hicimos fue acercarnos a los comercios pequeños, a que pusieran esos carteles. Y en el barrio uno de los comercios que hay es una tienda gourmet. ¿No? Pues para la gente que tiene, que le gusta el tema de comer selecto y bueno, y la verdad es que funciona. ¿no? Esta gente fue súper colaboradora con nosotros y, y se hacía raro el, el que entre la comida que se repartía pues estuvieran pues eh, botes de tomate que costaban una pasta ¿no? y, y alguna botella de aceite cara ¿no? y aunque era raro, molaba en el sentido de que a alguien le tocó pues una botella de aceite de las de a 6 euros, ¿no? Una parte importante de, esa, de esas donaciones las hicieron la gente de la propia tienda. ¿Y dónde estaba el beneficio que nosotros intentamos propiciar con la gente de las tiendas? En que todas esas tiendas las anunciábamos en un cartel donde poníamos el acento en la en el carácter solidario de esos comercios y de su implicación en los problemas del barrio. Y la gente iba a comprar a esos comercios no porque les hubiéramos dicho que era interesante ir a un sitio a otro, sino porque sabían que esa gente se estaba tirando el rollo. Todos esos comercios, o la inmensa mayoría, eh, si habían conseguido en su establecimiento, que te voy a decir yo, 50 kilos de comida, eh, un día pues te metían 5 kilos o, o 10 kilos más de, de su propio bolsillo. Y eso fue una experiencia impresionante. Entonces, habría estado bien que te hubiesen escuchado, eh, igual eh, habría, dándole una vuelta... Eh, no descartando una idea sino dándole una vuelta para ver cómo la podemos materializar de manera más, más productiva, pues había salido algo parecido a lo que hicimos nosotros bueno, pues ahí tienes una idea para que si vuelve que seguramente ahora volverá eh, la necesidad pues a que la pongas encima de la mesa, más construida Muchísimas gracias, de verdad Guay, gracias a ti Alicia Rodri, tenías una pregunta, ¿verdad? Eh, sí, tenía una duda. Que es que eh, no escuché muy bien cuando com comentaste lo de que solo podemos soñar lo que conocemos. Mm. Eh, ¿Qué conclusión, o sea, qué querías transmitir con eso? O sea, me enteré de los ejemplos, mm. pero el, el mensaje que querías transmitir con eso eh, no lo escuché muy bien. Porque estaba viendo mm. otra cosa y... Pues bien, podría, Madrid, para, ya, para, para que tú te hagas una idea eh, tú como todas las personas que estamos aquí habrás tenido algún que otro sueño raro ¿no? y yo que sé, habrás tenido un sueño pues, con un caballo rosa yo que sé ¿no? tú puedes soñar en un, con un caballo rosa porque sabes lo que es un caballo y sabes lo que es el color rosa y puedes hacer un binomio lo que se llama un binomio fantástico ¿vale? juntas dos cosas que conoces y consigues una tercera. Pero es imposible que pienses, eh, o sea, que sueñes, pues, por ejemplo, con, qué te voy a decir yo, con una galaxia. Si nunca has visto una galaxia, si desconoces el concepto de galaxia, si soñarás otra cosa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que la galaxia no existe? No, la galaxia existe. ¿Cuándo podrás soñar con la galaxia? Cuando sepas que existe y a lo mejor sueñas que quieres ir a esa galaxia, pero hasta que no la conozcas no vas a poder soñar con ella. De ahí que muchos de nuestros sueños están basados en esa estimulación, en que salgamos de lo conocido, en que, como se dice en psicología, salirse de la caja ¿no? a la hora de tener un pensamiento distinto, generar un pensamiento lateral. Ese pensamiento lateral, esa creatividad, nos es negada muy a menudo, porque solamente se nos deja vivir y solamente se nos deja pensar en lo conocido. La mayor parte de las respuestas que tenemos son respuestas acuñadas, y por eso cuando decimos que si no queremos reproducir los viejos errores tendremos que experimentar fórmulas distintas, ¿no? pues estamos hablando de eso, que no podemos Cambiar en lo que siempre hemos fallado si siempre usamos la misma solución. Y para poder usar soluciones distintas tenemos que experimentar, tenemos que conocer, tenemos que intentar descubrir. A eso me refería. Vale, vale. Ese era el matiz que no, no había pillado. Vale. Gracias, Rodri. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere comentar algo. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta eh, que quizás es un poco... Eh, obvia, no sé, bueno, no sé, no sé si es interesante, pero que ahora con el coronavirus, como tú dices tenemos que juntarnos, hacer más eh, una comunidad comunicarnos entre nosotros, pero ahora con el panorama actual de la pandemia del coronavirus, ¿cómo crees que va a evolucionar eso? ¿Crees que vamos a separarnos más entre nosotros por esta experiencia que hemos tenido o vamos a valorar más esa comunidad porque ahora la tenemos menos que nunca o ¿cómo crees que ¿Qué va a proceder eso? Bueno, pues mira, por un lado una cosa es analizar las tendencias y otra cosa es formular deseos, ¿no? Entonces, las tendencias, o sea, hemos, cuando nos confinaron y nos metieron en casa y hemos estado todas esas semanas, meses ahí muy enclaustrados, se nos dio una oportunidad estupenda para haber cambiado muchas, muchas cosas que estábamos haciendo mal, ¿vale? Y... En realidad no se abordaron tantas cosas para a nivel de cambio social. Fue una oportunidad ideal para haber ido hacia movilidades eh, mucho más blandas, ¿no? movilidades ciclistas, movilidades peatonales, eh, favorecer el, el transporte público en condiciones. ¿no? Fue una oportunidad y sin embargo, eh, luego no hemos vuelto a eso. Eh, o sea, no, no, no lo hemos abordado, quería decir, ¿no? Tuvimos unas semanas, unos meses en los que bajó muchísimo la contaminación, precisamente porque no hubo esa movilidad y entonces deberíamos haber aprendido y sin embargo, pues no. En lo social deberíamos haber aprendido, eh, deberíamos haber terminado de aprender a, eh, todo lo relativo a la cultura del aplauso, a la cultura del agradecimiento, a la cultura de la unidad, a saber que cuando que al final, cuando más lo necesitas, el que, quien tienes más cerca y, y está dispuesta, pues es la, la persona que te ayuda, ¿no? Y eso duró mientras que duró. Y es verdad que las personas, pues no siempre somos capaces de, digamos, de incorporar definitivamente un aprendizaje y nos movemos más en lo, en lo inmediato. Aún así, sí que, a mi modo de ver, bastantes personas... Eh, llevaron esos aprendizajes a término y hoy en día están comprometidas y, y podría decir que a diferencia del mes de marzo hoy, ¿no? octubre del 2020, tenemos más gente dispuesta a, a activarse y a ayudar que lo que uno podía prever en febrero de 2020 y eso es un logro impresionante entonces, eh, no deberíamos aturdirnos con lo general, y deberíamos saber identificar esos avances que darse se han dado y que seguramente en el futuro serán la clave para otras cosas que surgirán, aunque no hayamos conseguido de una tacada cambiar esta sociedad como nos gustaría. Pero eso no nos debe llevar a tener una sensación de fracaso o una sensación excesivamente agridulce, porque todos esos momentos de extrema solidaridad y de altruismo impensable hace solo unos meses, pues ahí estuvieron y no estuvieron un día solo o no estuvieron una hora solo, estuvieron semanas y semanas y semanas y hubo mucha gente que se salvó gracias a, a ese trabajo y esa actitud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo sintiéndolo mucho creo que ya es hora de ir cerrando porque, bueno, nos quedaríamos aquí yo creo que todas y todos hasta, vamos, toda la tarde. Eh, también tenemos algunas otras cosas que comentar y, y bueno, también te dejamos descansar, Quique, que, que ha sido ya suficiente tiempo y ha sido súper interesante. Y nada, queríamos también invitaros a todas y a todos a que dejéis en el chat la emoción que os ha causado esta charla y las palabras de Quique. Y así él lo pueda leer. Y, y nada. Y muchísimas gracias. Yo te daría un aplauso. Un aplauso para vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y, y por invitarme. De verdad, un placer. Es muy.